Bueno, buenas tardes, yo, yo soy Massi, eh, formo parte, eh, yo también como Diego, de todo por la praxis, pero creo que en este momento estamos de portavoces de otro colectivo. ¿no? Somos probablemente los portavoces de un colectivo que se ha formado la semana pasada, eh, compuesto por tres actores fundamentalmente. Eh, uno éramos nosotros, todo para la praxis, otro era la coordinadora de Astra y otro era toda una serie de personas, entre ellas estudiantes de arquitectura, de artes, personas curiosas con ganas de aprender, ¿no? Que se han juntado en un espacio, que es este que veis aquí detrás, que se ha revelado ser un espacio increíble y se han juntado allí para empezar una cosa que la gente de la coordinadora de Astra llama el kilómetro 2, ¿no? es digamos, la, la colonización de un edificio que en este momento es un recurso enorme para la ciudadanía de, de Guernica, y probablemente no solo para ellos, eh, y que se encuentra en la condición de ser diáfano, libre y digamos, abierto a acoger ese tipo de colonización. Eh, si no hubiera estado la gente de la coordinadora me habría atrevido yo un poco a hablar de, de, del espacio pero creo que probablemente... O sea, yo lo sé porque me lo han contado ellos y probablemente una fuente directa lo, lo puede hacer mejor, ¿no? Bueno, como veis, son tres plantas, un edificio que en principio se ha condicionado, nos han hecho las obras... Se han financiado las obras desde el Gobierno vasco para eh, acoger la planta baja y la primera. Tenemos la tercera, que eh, lo vamos a ir desarrollando en un futuro proyecto, que va a ser el kilómetro 3. En el kilómetro 2 hemos definido un poco los espacios que debe acoger la planta baja y la primera. ¿no? Digamos. Y veíamos desde la asamblea siempre han salido que deben de ser espacios abiertos, diáfanos y muy transformables, ¿no? digamos que la idea era no cerrar ningún espacio estanco desde un principio hasta ver un poco el funcionamiento y si en realidad vemos que funciona bien siendo de esta manera un poco transformables los pues espacios que sea ese el uso que se le dé a la planta baja y a la primera y en un futuro la planta segunda si se prevé que sean zonas más estancas porque vemos que bueno, hay muchos colectivos dentro de la coordinadora nuestra que en sus... Y está de necesidades, si ven sitios de estancos donde pueda reunirse o para diferentes actividades. Entonces, eh... realmente, una un la pieza de en la historia también pero... usted lo explique mejor hoy aquí. No, porque... Bueno, entonces lo hago yo sin, sin ningún respeto en ningún poder. Sí. Para. Eh, nada, es el, la, fábrica de Astrid, la fábrica de armas del de pueblo de Guernica lo que ya creo que tiene una implicación simbólica que es bastante fuerte. Una fábrica que eh, sobrevivió a los bombardeos y siguió funcionando hasta el 1998, ¿no? empleando 600 personas, ¿no? el pueblo, que dentro de un pueblo de 15.000 de 1500, de, de, de 15 15 habitantes podéis imaginar qué tipo de presencia puede tener dentro de la, de, del tejido económico y social del pueblo. Una empresa que quebró en el 98 eh, Nada, dejando a los trabajadores por la calle muchos de los cuales incluso en situaciones creditorias pesantes pesadas, y, y que nada, fue retomado por la juventud del pueblo ocupándolo y a partir de eso se activó toda una serie de eh, luchas y reivindicaciones ¿no? en varias fases con, eh, con la administración pública ¿no? a raíz de desalojos de reivindicación yo creo que eso es simplemente para, para contar un poco el valor yo creo que va a hacer una o sea, No, también me atrevo. O sea, no, el, para nosotros también es un caso, o sea, es algo muy importante, o sea, que ahora mismo se está hablando mucho de lo público y la conquista de lo público y demás, y la cesión de estos patrimonio público al ciudadano. Para nosotros Astra es un referente de, de estas cosas, y por eso yo creo, vamos a contarlo muy rápido, pero con Ayer, con cualquiera, con gente de Astra, acercaros allí, interesaros, porque es un referente de un modelo de de cómo de, de alguna manera un colectivo ha reivindicado un espacio durante siete años, primero ocupándolo desde la resistencia luego ya colonizando y negociando con la administración, luego conquistándolo y luego negociando condiciones o sea, para el, el, a través de fábricas de creación del gobierno vasco Que se hace la rehabilitación del edificio Pero luego el mantenimiento del edificio a través del propio ayuntamiento Es un convenio de cesión donde hay una cogestión del espacio Y donde hay muchos colectivos implicados Y bueno, para nosotros esto es como la clave de este Sí, sí es, es uno de los ejemplos más sanos y más maduros Que nosotros hemos encontrado de relación entre la, la, la construcción y la lucha ¿no? entre la, la, la, la propuesta y la reivindicación por parte digamos, la llamada a la administración para que cumpla con los que son sus deberes. Bueno, eh, vamos un poco contando la cosa. Contrataron con nosotros justo para colonizar este espacio, ese espacio diáfano, ¿no? Nos dieron una... un programa. La necesidad fundamentalmente era inventar algún sistema que permitiese el almacenamiento de materiales para, usos distintos, para los usos distintos que se van a desarrollar en el espacio y que a la vez permitiese, siendo móvil, acotar un poco el espacio, delimitarlo y configurarlo de diferentes formas según las actividades que en ese momento no se pueden definir. De hecho, fue curioso cómo en el proceso de reforma del espacio, ¿no? al principio hubo un proyecto arquitectónico que no tomaba mínimamente en cuenta esas, las necesidades de los futuros usuarios, probablemente tomaba más en cuenta las necesidades creativas del de, de, del arquitecto, que muchas veces es una pequeña enfermedad que los arquitectos tienen. Eh, y nada, el planteamiento del problema era, era bastante abierto, ¿no? de, de, de esos que son estimulantes, con un único límite de presupuesto, de esos que son los, los retos que nos tocan nosotros, que ahora no me acuerdo exactamente los metros cuadrados de la base, pero creo que estábamos trabajando con un, con un acondicionamiento que tenía un presupuesto más o menos de entre 1 y 5 euros por metro cuadrado. No cosa <risa> no de este tipo. Pero trabajábamos con un recurso increíble que es la gente del de lugar que se ha revelado ser una máquina, una, una máquina increíble a la hora de conseguir materiales, eh, materiales reciclados, de segunda mano y cosas de, de, de, de materiales de bajo presupuesto. Entonces nosotros propusimos una idea que era muy básica, trabajando con un material con el que ya hemos trabajado, que son esos contenedores. Bueno, aquí están abiertos, pero luego os enseño... Adelante un poco, son estos, ¿no? los contenedores de mil litros que muchas empresas tienen, les ponen dentro unos químicos particularmente tóxicos en muchos casos y les cuesta, más rega o sea, les cuesta menos regalarte que limpiarlo. Por lo que es un material de construcción muy barato y muy fácilmente manejable. Eso simplemente es interesante contarlo para decir que este es un recurso... Eh, disponible en abundancia sobre todo donde hay tejido industrial y probablemente esto fue un pequeño descubrimiento ¿no? dentro, dentro de Astra tener al, al, a tu alcance un material con el que puedes construir y que te sale prácticamente gratis en muchos casos a cambio del precio del de, de, de transporte y este era un poco el módulo básico que pensamos ¿no? una estantería que se pudiese abrir formada así con materiales reciclados y que se pudiese mo mover estos son unos bocetos simplemente sirvieron como eh, principio de la, o sea, el principio de todo, ¿no? el punto de base desde el que empezar una, una fase de acción colectiva, que pero es una fase necesaria, eh, que es necesario cumplir porque eh, requiere cuanto, o sea, un cierto tiempo de negociación entre nosotros que hacemos la propuesta y la el, el, el, el gente local que contribuye a la generación de esa propuesta. Entonces, nada, esa es la primera fase del principio, o sea, la primera fase del taller, ¿no? La toma de contacto con el espacio, la, digamos, la, el momento en el, que, en el que todos se conocen. Esa creo que es la mejor foto que tenemos del conjunto, o sea, del espacio vacío, ¿no? puedo hacer un pequeño punto solo, o sea, es que el, me parece importante un tema eh, al margen un poco de haber llegado como, como un trabajo con un, un bofeto previo de trabajo o sea, sí que ha habido como una parte de negociación de Zanamari Astra, nosotros, todos formamos bueno, todas estas decisiones vienen de, de cara de una asamblea o sea, una asamblea que ha tomado unas decisiones Cómo son las necesidades y cuáles un poco, o sea, cuáles son los procesos, los contenidos y los objetos, ¿no? O sea, que, que no es que simplemente o sea, se ha llegado a esto alrededor del taller, sino que tiene un proceso muy largo y además luego tiene otro proceso más largo a continuación donde van a ir evolucionando. Ya claro, una premisa es que vamos en una situación de cierta hablar, presentar resultados que, que están totalmente abiertos en este momento, entonces, en realidad tenemos muy pocos resultados porque a partir de lo que hemos hecho todo está empezando, ¿no? entonces probablemente podemos hablar de resultados dentro de, de un año, pero esa es la, la parte interesante. ¿no? Bueno, mmm, cosas internas del taller, ¿no? nos hemos dividido en grupos, cada grupo tenía un tema para desarrollar, a partir de ese módulo base. Se formaban así, con esos contenedores que se cortaban por la mitad. La manipulación era muy sencilla, pero allí también fue interesante porque eh, la gente reveló una proactividad increíble y cada, cada grupo desarrolló su sistema técnico eh, distinto para sujetar los, los, los tanques. Nada, ese era el módulo base a partir del que cada grupo desarrollaba una, digamos, un prototipo específico para las varias actividades que se desarrollaban como el taller de circo, el taller de arte, el, el taller de niños y una cocina. Nos sorprendió normalmente la capacidad de trabajo, la fuerza de trabajo que tenía la gente. Nosotros creo que, o sea, bueno, al final siempre acabamos con agujetas porque no, ya no tenemos el físico, pero o sea, es de las veces en las que nosotros hemos trabajado personalmente menos. ¿no? Simplemente hemos estado en apoyo y en muchos casos traído el taladro llevándole el taladro a alguien, ayudándole <coughs> un poco, pero la gente reveló una autonomía que me parece muy importante subrayar porque es la demostración de la implicación que, que la coordinadora de Astra claramente tiene, que, pero también la, los, los demás participantes al taller, que supuestamente eran externos al proyecto, han demostrado. O sea, eh, los chicos habían sido capaces de involucrar toda una serie de personas, que en muchos casos ni siquiera eran de Guernica, dentro de un proyecto común, y eso me parece interesante evidenciarlo también por lo que decía Domenico antes, ¿no? porque en algunos casos, la, creo que existe un híbrido que a mí me interesa mucho entre la red y la comunidad, que son justo estas comunidades, bueno, uso pop-up pop para bueno, pop-up para decir, para usar un término comercial, pero digo, estas comunidades que se forman rápidamente y probablemente luego evolucionan hacia otro territorio, que pero son justo un híbrido entre esas dos cosas. Bueno, y esos son un poco los, los cacharros finales. Esta es la parte, es la, la estantería, la pared móvil para el taller de arte. Esta es la cocina. Me van a aportar los participantes y no dedico mucho tiempo a los objetos en concreto, pero bueno, los podréis ver. Este es para niños, tiene un espacio para, para títeres y esas son las chicas que ya lo estaban poniendo a prueba. Y esta es la puesta en común. Eh, de los resultados. ¿Tú querías decir algo? ¿no? Sí. Eso? Sí. Una vez que me la conclusión, ya <risa> medio minuto, medio bueno, la, la, única, la única conclusión que yo aporto de conclusiones, la única conclusión es, eh, más allá de lo que se ha producido, que nos interesa relativamente poco, es decir, pero que sí que es interesante porque se ha aportado soluciones, es un poco la dinámica que está instalada ahí. La dinámica en cuanto a los recursos, en cuanto a la dinámica en cuanto a unas prácticas que ya ha contagiado a toda una dinámica interna donde la gente ya está pensando en mejoras, amplificaciones, y derivaciones de estos cacharros, una cogida un sistema constructivo, para nosotros nos parece fundamental. Y bueno, yo sí que tenía como un cuarto agente más que era Zaramari también, contaba los miembros de ah, claro. la familia. O sea, claro, claro. Y, y, y como último, hay... Pues os, os invitamos, os invitan a participar, a colaborar, a trabajar. Durante estos dos meses van a ser dos meses intensos de trabajo. O sea, el día 24 se inaugura, hay un fiestón tremendo de fiesta de inauguración en la que yo creo que tenéis que asir, asistir todos a Astra. La fiesta va a ser una fiesta gitana que va a durar del 24. A... <risa> yo creo que es el momento perfecto para conocer el proyecto y para allá. solo... Va, va, rápido. Sí, sí, sí, rapidísimo solo una cosa, que, que hay dos, dos resultados que sí que efectivamente me parece importante evidenciar. Bueno, un primero, tengo que punto un poco aquí, intento resumirlo muchísimo, que es de verdad que, que, que, que a veces esta idea de la versatilidad, de la, de la transformabilidad de un espacio, yo creo que nosotros la interpretamos de manera mucho peor de un, que un usuario normal de un espacio. O sea, en este caso la, la gente ha sido perfectamente capaz de comprender que la versatilidad consiste en la, dejar el margen para que, los edificios evolu para que los espacios evolucionen, evolucionen según las necesidades y entonces sean apropiables y, y, y transformables por parte de, de, de los mismos usuarios. Y la otra tiene un poco que ver con cómo cerró Domingo, que es la segunda vez que lo cito por amistad, que es el tema de no generar la dependencia, generar la emancipación... Por parte de ti. Este es un, es un caso, eso lo hizo Ibai, que es otro compañero que participó en el taller, que necesitaba un sistema expositivo para una expo sobre la historia de Astra que van a hacer en las próximas semanas. Y a raíz, un poco de, de, de haberse empapado con las cosas que hemos visto, con cómo se manejan esos cacharros, se hizo su, su prototipo de manera absolutamente, absolutamente independiente y el mejor resultado de la, de la, del taller yo creo que o sea, es, esperado, pero es la mesa de trabajo para el taller de construcción de los próximos cacharros es, es, realmente es la, eman, la emancipación del espacio respecto a la aportación nuestra o sea, estos, a partir de, de ahora harán esos cacharros 10.000 veces mejor que nosotros y nos darán clases cuando volveremos <risa> <risa> <risa> oh, pues, Muchísimas gracias <risa> es interesante también Bueno, a ver quién se lleva la pregunta voy, voy a empezar en plan tombolero eh, queréis preguntar algo yo creo que merece la pena que os aproximéis igual que dice Maxi y que charléis con ellos de forma distendida y conozcáis el espacio, ¿no? pero bueno si alguien quiere preguntar algo, Manu si hay alguien más que tiene, la verdad es la mano pues eh, sobre esta última reflexión de Maxi, la verdad es que eh, por pues el tiempo que está esta mañana y el que estoy estando ahora hay como tres preguntas que me parecen muy interesantes las dos primeras son... una, una sí <risa> pues... La única pregunta es, eh, hay una reflexión grande en el contexto actual que yo creo que lleva mucha gente sobre el fin de los días de la inauguración. El arquitecto ya no es un ser que inaugura cosas, sino que tiene una responsabilidad social con aquello que construye y, y que de alguna manera acompaña. ¿Cuál es el límite entre ese cambio de rol del arquitecto que acompaña eh, los proyectos, que no solamente se fija en ese día de la inauguración, y precisamente en no dejar que los proyectos que sean excesivamente dependientes de esa figura del arquitecto, sino que consigan esa emancipación. Y me parece eh, un contexto que es, es eh, muy fructífero. La, la pregunta está hecha. Máximo. A ver, como siempre no, no la sabemos la respuesta, pero o sea, lo que me... Lo que me sugiere esta cosa es que esté realmente, la, la clave esté realmente en la idea de que eh, el arquitecto a la vez que acompaña el proceso realmente a, o sea, lo haga cediendo herramientas, o sea, generando herramientas para la emancipación. Claro, cuando se habla de, de, de arquitectura hay escala y escalas, y hay escalas en las que la intervención de los ciudadanos es muy complicada. Pero a raíz de la transparencia, del conocimiento que, que, que, que se reparte, que se distribuye, que se comparte, sobre todo, eh, se generan claves para la emancipación que son, que son mucho más fuertes. Entonces, creo que. Y en ese momento no sé qué, qué, qué término podría usar, porque no, no, creo que tenemos muy poco claro si, si tenemos que ser activadores, acompañadores, eh, mediadores, no sé, pero creo que realmente la, la clave está en eso, en mantener la. la el rigor de saber que tú que no tienes que generar lazos de dependencia ni eh, eh, desarrollar en la sociedad la necesidad de tu papel. O sea, creo que es importante que, que mantengamos una relación sana con la sociedad en esos términos, ¿no? de no ser ni la élite que la guía ni alguien que, está, que, que la, la acepta de, de, de forma totalmente pasiva. Justo ahí está el problema, no tenemos soluciones, sí. o sea, estamos intentando aprender la vez No, el concepto que nosotros en países que atravesar la acuñamos y que está sobradamente manido igual es la... E. el concepto de autonomía, generar procesos de autonomía. No sé si eso aclara algo o no, pero creo que es un buen término. Sí. Así sentando Cate, de verdad. No, no, no. Lo, lo es. En este momento yo creo que alrededor de los... Eh, en ese momento la generación de, de términos que definan procesos es algo que se hace tan rápidamente y que se destruye igual de rápidamente por lo que, digamos, nuestra actitud es un, tiene un poco más de... de, de o sea, lo, no, eso no por criticar el, el tema de autonomía autonomía, lo, lo, lo comparto, pero... Realmente fuera de digamos, nuestra postura teórica, un poco siempre a raíz del el estudio posterior a lo que, que hemos hecho. ¿no? Es un, una actitud un poco basada en manifestos retractivos y cosas de este tipo, por lo que en ese momento simplemente nos parece eficaz este tipo de, de, de estrategia y esperamos. Por, o sea, antes, lo antes posible poder confrontarlo con los resultados y ver un poco si realmente todo lo que hemos dicho aquí funciona.